Este Bakugan puede que haya sido el mejor diseño de todos, solo que no lo es. Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy quiero mostrarte un diseño asombroso que por cuestiones de trama tuvo que ser arruinado. Estoy hablándote de nada más y nada menos que de Gilios, pero no cualquier Gilios, Orbit Gilios. ¿Y por qué digo que fue arruinado? Bueno, ten paciencia, ya hablaremos de eso. Primero lo primero, hablemos un poco de este Bakugan. Contextualicemos. Helios es uno de los antagonistas de Bakugan, concretamente en la serie New Destroyer. Su compañero es Spectra y a lo largo de la serie, los dos dejan en claro su enemistad con Dragonoid y Dan. Con el tiempo, terminarían pasando de ser enemigos a aliados, pero pues ajá, en su momento fue un verdadero dolor de cabeza para Dani. Y es que todo hay que decirlo, después de Helios, para mí, personalmente, para mí, el resto de los antagonistas de Okugan son un poco... Meh. Creo que podemos confirmar que Helios es uno de los que más, sino el que más dolor le ha causado a Dan y a Drago. Es decir, que quiero decir, hizo llorar a Dragonoid. Y eso... eso es muy hardcore. Y a modo de dato, en la serie Helios nunca se mostraría como Orbit Helios, este diseño únicamente existiría en juguete. Si bien no es el único diseñador que le pasa a esto, es curioso imaginar, pues hombre, qué plan es niño para él. Y es que a lo largo del video te darás cuenta que con este diseño todo es así. Todo termina siendo imaginaciones, imaginaciones y más imaginaciones. Orbit Helios es un jugar imponente. ¿Imponente? Imponente. Ah, ya. El diseño cuenta con dos alas a sus costados. Un cuerno invertido que se sube de forma manual Unos alerones pequeños en su espalda y cuello Una cola extensa que termina en punta Y dos piernas manuales que recuerdan mucho a las de Viper Helios De hecho, este Bakugan conserva muchas similitudes con este diseño Cerrado, conserva una silueta esférica perfecta Lo cual, hay que admitirlo, es bastante sorprendente Teniendo en cuenta el diseño que se manda este pedazo de Bakugan El logo, el atributo, está en la zona izquierda Y tiene detalles y relieves que lo ayudan a verse muy, muy bien en la espalda tiene unos puntos negros. Esto para marcar la zona donde debe cerrarse y que así no se dañe con el giro. ¿Giro? Así es, este obi es Vortex y gira. Gira mucho. Ahora veamos el tamaño. Así se ve a la de Viper Helios, Cyborg Helios, Helios MK2, Maxus Helios, Infinite Helios y Neo Dragonoid. ¿Cuál es entonces el defecto de este Bakugan? Bueno, lo triste es que ni siquiera depende de él. Lo que pasa es que este Bakugan nunca salió en atributos Pyrus o Darkus. O, de hecho, de otra forma, nunca salió rojito y negrito. Y esto no suena como la mayor cosa, pero es que sí lo es. De hecho, Helios es un Bakugan que desde la cuna es Pyrus De hecho, cuando cambia de atributo, cambia a Darkus Es decir, están quitando los dos atributos, los únicos dos atributos Donde aparece el Bakugan en la serie Es como decir que sacan un Dragonoid y no lo sacan en Pyrus Puede que no haya salido en la serie, pero aún así es un Bakugan que se sabe que ese es su atributo y a ver yo tengo una teoría y es que esto fue a una decisión a último momento es que de hecho si tú te vas a Google y buscas a Orbit Helios te va a aparecer el modelo en Virus porque pues seguramente no tenían pensado para venderlo el virus, la verdad no encontré una respuesta lo suficientemente coherente como para que esto ocurriera, pero pues a ver, yo lo que quiero pensar es que de pronto se les acabó la pintura roja y negra en la planta donde estaban haciéndolo, no sé, se les acabó de alguna u otra forma, y dijeron mira, mira, pues no es un diseño que haya salido en la serie, no es como que sea uno de los personajes principales, no es como que sea el antagonista mejor diseñado de Bakugan, pues hombre, ¿para qué? ¿para qué lo ponemos en los atributos que son, hombre, mejor pintemos los de todos son niños no se darán cuenta y en teoría uno no debería estar prestando atención a esto porque es para niños pero mira aquí me tienes así que lo único que nos resta es o hacer un custom o imaginarnos cómo podría verse este Orgran en Pyrus o en Darkus lo cual pues sigue siendo una pena a ver se imaginan un Orbit Helios en Darkus pa, pa, pa, pa. la verdad aún así creo que es un diseño que vale totalmente la pena gira espectacular el diseño es hermoso la complejidad la estructura todo es perfecto en este Orbit desgraciadamente pues nos tendremos que quedar con que no existan en Pyrus ni en Darkus desgraciadamente y pues vaya, así es la vida a veces se gana y a veces no se tiene lo de del atributo que quieres pero aprendemos a vivir así de hecho, dato curioso, mi Orbit Helios lo conseguí en México cuando fui a México, lo cambié allá y ahora te quiero preguntar ¿qué otro diseño crees de los que hayan salido que tenía todo para hacer el diseño perfecto y lo terminaron arruinando? Coméntamelo aquí abajo en los comentarios y probablemente haga un video de eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, considera suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos. Pues que vengan de ahora en adelante. Y sin más, pues nos vemos. Adiós.